Bueno, vamos a ver A ver Hay que trabajar ahí Es que hay un fantasma que solo se ve con la cámara de vídeo ¿Sabes? Y con, los, y con los puntitos puestos Y es súper jodido Y luego otro que solo se puede tratar con la con la parabólica Porque emite mucho sonido ¿Sabes pues es que...? Bueno, vamos a ver, se llama eh, Lisa Robinson Está muy difícil, ¿eh? Este fantasma se comunica, no, con, más todo. se comunica con todos Los miembros claro, equipo. Un poquito más fácil equipo Ah, no, pues si dice que se comunica con todos los miembros de equipo Entonces está es normal Porque cuando está tan difícil Mira, mira tenemos 5 minutos Pues tan fácil, sí Callaba Llevo el termómetro Vale. Me llevo desde todo el todo del campo y. la cámara. Para, para dejarla por ahí, ¿vale? Vale. Estoy buscando. Eh, estoy buscando la, la ruber, no la encuentro. O oh, hay luz puesta. Aquí. Ah, sí, la, hay, pues. hay luz, hay luz, hay claro, luz, estamos en fácil. No sé por qué. Porque se me ve con tanto, se me ve con, como, con mucho brillo. Pues igual, hay alguna opción. Bueno, sé. A ver, le han metido luces volumétricas, pero yo lo veo bien. No sé. Yo lo veo como si tuviese mucho brillo. Esa red interna le han puesto... Bueno, vamos a buscarlo, lo voy a averiguar. Recuerda, el fantasma... Eh, ya no parpadea toda la casa, ¿eh? Parpadea cuando está cerca de algo electrónico. ¿Pero solo hay uno, no? ¿O son todos? ¿Cómo que solo uno? Todo, todo, todo, todo, todo el fantasma, todo. Pues una porquería, entonces, de no sabes nunca cuando se te pone en modo ataque, tío. Hombre, piensa que le han puesto... A ver, hay que tener en cuenta que se ha cerrado la puerta, o ir al fantasma a moverse, porque creo que canta. Sí, ya, primo, pero es lo que digo, que en el otro por lo no menos sabes que te está intentando atacar, tienes algo para defenderte de él. Yo creo que la han puesto... A mí me mola, tío, no sé, que se vea. Que no sea tan fácil. Bueno. ¿Dónde estás? Eh, ¿Cómo va con la temperatura? 14 grados. Vale. dan una señal! Dando una señal! Voy a quitar el garaje. ¿Está mal el pario? El segurifico bolero, ¿Dónde estás? Aquí 13 grados Aquí también no, 6 6 grados 13, 13, 13 Vale, vale, vale Aquí parece que hay menos 12 grados por aquí Nada, no sé qué más que menos de 10 Lo, lo, demás, lo, lo más del otro caso de, Vamos a ver, que me he Lo normal que me está marcando, mira ¿eh? Que está marcando el 20 Sitios, ¿sí? Pero aún así ya. es por debajo de 10. Bueno, vamos a seguir a ver. Vamos a seguir provocándolo. Vamos, vamos. Aquí, mira abajo. Marca, aquí marca 13. Aquí en este rincón. Vamos a mirar abajo a ver si quieres. ¿Dónde estás? Hazme una señal. Hazme una señal. Es que si marcará por lo menos dentro del campo o algo. ha oído una puerta por ahí? ¿Se ha ido clic clic? ¿Te ha oído tú? Yo he oído como una puerta, como algo caerse o algo Yo he, yo he oído clic clic Sí, el clic clic yo he hecho esto Ah, vale, ha hecho tú, ha hecho tú Espérate, ¿viene por qué? Nada, por aquí nada Sí, porque a veces como se buguea Es he es he Como se buguea lo de la temperatura a veces Se está poniendo el porculero con la temperatura, tío es que sabes que. Sabe qué pasaba antes, que No se ponía como actividad, no empezaba a bajar. ¿Dónde estás? Es tan fácil, tío. Yo qué sé. No sé. Hazme una señal, eh. ¿He oído paso? ¡Muéstrate! No, tío. Voy a poner la cámara por aquí, espérate Primo, primo, aquí 0 grado. Ahí 0 grado. Eh, se ha puesto, a ver, ha pasado aquí 0,18 0,13 0,18 0,11, perdón, se me ha puesto Vale, vale, vale Pero que donde aquí mamá, me había marcado poco, ¿eh? Si te pasa por delante, marca Baja lo que es la temperatura ¿Dónde estás? Asumiendo una señal Primo, aquí he marcado un cerrado, ¿eh? Yo creo que va a ser aquí en la misma cocina esta donde va a estar Bueno, voy a, voy a poner aquí la cámara, ¿ves? Ah, te explico, en esta casa no hay... No hay. Para encontrarse, ¿eh? Es decir, que hay puede ser... Mira, 10 grados, 10 ah. grados, eh... Está por aquí, Primo Voy a, voy a poner aquí, aquí la ya, cámara Aquí ya sube, aquí ya sube 18 Ah, oh, mira, aquí ¿eh? Bueno, he dejado aquí la cámara. Vale, vale. Ponla aquí. Voy a dejar aquí el termómetro. Y yo esto, vamos, voy ya a por el punto. a por el punto. ¡Hola! A Ahí por el puntito y a poner cositas. Yo ya jugando tuve que poner directores de, de, de movimiento, ¿sabes? Para ver dónde estaba el, el gachón, para ver por dónde se movía. Voy a, ya, aquí Yo ya he puesto una, pero pero pon más. Voy a poner los puntos. Pasa que con eso la cámara no. no... Que no, que sí si, que si se ve, se ve, de sobra. Cabrón, habega un susto. Eh, que... ver, ¿Eh? Corazón, corazón, corazón. Ya, ya, ya la he visto, ya he visto. Está por aquí, eh, aquí está. Un 4, un 4. 0 grados, no hay, no hay temperatura mínima. Un 4, eh, no llega a 5. Bueno, vamos a ir a por una cosita, vamos a venir por aquí. A ver si lo vemos. En esta casa para encontrarse hay que ese detrás de los muebles, ¿vale? Y recuerda vale, apagar la linterna Dime. Una cosilla. Eh, te, voy a tardar un segundo en abrir eso para la luz. Vale, vale, vale, anda, ver Vale, un un Giorgio, de eso no es, como Giorgio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, un, un Gorgio no es. O un Gorio no es. Vamos. Un Mayrin no sé porque no hemos pedido pruebas. Pero por ahora. Bajo cero no llegase, Pero es cero. No sé si llegar. Doctor. Ok. Yo he puesto... eh... Temperatura helada, porque hacía cero eh, grados Acabo de ver, acabo de ver el pasar por la cámara ¿Sí? Sí A ver, espérate Le he visto andando por la cámara, tío A ver... eh, ha visto, ha visto sí. Mira, Ha visto, eso es ve con los puntos Pero querés ver algo más guapo Llévate, llévate esta cámara Se vuelve, se ha vuelto, mire Llévate esta uno. cámara ah, eso, eso son puntos, eso son dot, sí. eso, eso son dot Proyector 2 Proyector 2, vale Mira primo, coge esta cámara okay. Que te va, que te va a molar. ¿Cuá? Esta, esta esa Ponla en visión nocturna y vete a dotar los puntos Voy a llamarme yo para allá cosa ¿Cómo la pongo en visión nocturna? Pues, el segundo botón vale. Ah, vale Abre a tu que chulo y queda terminando los puntos. Es como si fueran los, los orbes, pero ahora con los fantasmas. Verá que guapo. ¿Qué? Y te quedas quieto. Mira... A... ¡Qué guapo! Voy a poner el libro. ¿Qué, ¿Qué coño ha sido eso? El fantasma. Sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver otra vez con la cámara. ¡Ay, ah, que mola! <risa> ¿Estás aquí? Pero claro, quiero ver si hay orbe, tío. No, no, hay si hay eso no hay orbes. No, no, no. no. No sé, voy a mira, mirar a ver si ¿sí la verdad es Si, si, el fantasma que tenga el dot no suele tener oro, ve El dot ese como si fuera el oro, Vale Puede ser de Petro, y ser. Ente, Banshee, Yurei, Oni, Yokai o Goryo Oh madre mía, tío. El libro, ah, eh, he llevado el libro de escritura Evito, espérate, evito Orbe. ¿eh? ¿Y la espiripo? Está allí. Espérate, evito Orbe. No, no, no puedo. Si sí hay Orbe, si sí hay Orbe, primo. ¿Si ¿Sí hay Orbe? Si hay Orbe, sí. Fíjate sí. en la ventana. <risa> sí, fíjate en la ventana, hombre. Evito Orbe. Pues ya no lo veo, tío. Mira, mira, mira. Yokai, Yurei o Banshee Eso, mmm, tíralo si queda en medio Ah, a ver, si pilla, a ver si pillamos al fantasma cuando escribe en el libro, que, que te va a flipar ¿Y eso? Le han cambiado la animación, tío, se ve como escribe Anda eh, mira, purifico pues, la vista, tengo un incienso y detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor Voy a ponerlo Vale Vale, vale, vale La cruz funciona, si la tengo la mano? Sí, y bueno, en la mano y en el suelo ¿La tiro aquí? Mm, más en medio que otra cosa Mira, vamos a ver si escribe Escribe en el libro ¿Puedes escribir en el libro? Bueno, no sé si te escribe en el libro Espérate, a ver, espérate, Voy a ver si escribe. Tú mira el libro, a ver, a ver si escribe, ¿vale? Que quiero que lo vea. Puede ser Bansi, Yuri o Yokai. Vamos a ver si te escriben en el libro. Hola, ¿estás aquí? Yokai, Espíritu. ¿Dónde estás? Yurei, Temperatura helada. Y Bansi, Guaya. Venga, yo te purifico. Yo te puri purifico. Que feares. Eh. Va por ti, puede que sea una bansí, eh. Cago en 10, eh. ¿Por qué va por mí? Porque en la bansí cuando nos fijan a uno eh, no cambian. Hasta que lo cargan. Hasta que, se lo... Vamos, hasta que lo matan. La Banshee pilla, pide huellas de atilares. Voy a coger una, una vale, barrita. Toda la, toda la, toda la hecha, Perfecto. Voy a tirar una barrita de esta, ¿vale? Que esto ilumina un montón y salen en toda agua ya. Ah, eso no lo hemos mirado mirar, de verdad. Tenemos allí... ¿Cuántas escuduras tenemos? ¿Tenemos... ¿No tomamos una de estas Eh, Eso estoy haciendo. Vamos a ver. Sí, eh, está por aquí. A ver lo que marca eso. Un 3. ¿Dónde estás? Hostia tío, ya pude cambiar la puta cámara foto, va a echar la foto. Mira por ello, esto 5 no marca. Y está por aquí. No, no hay, no hay, no hay. Sí hay, sí hay, sí hay Guaya. Voy a ir a, a, a por la cámara foto. Tres sí, hay guayas. Pues ya ya, ya tenemos. A ver si pillo al fantasma. ¿Sale el fantasma también de la casa? No. ¿Por me matar un de la casa? Porque había un lag. Ya metió otra parche desde entonces. De otra parche la metió ya. Está en la cocina actividad, eh. Tiene actividad, ¿eh? ¡Muéstrate! ¿Dónde estás? Hazme una señal. A una manchí, ¿eh? Sí, sí, si no falla, si no van sí. Está tirando cosas. ¡Muéstrate! ¡Hazme una señal! ¡No te tengo miedo! Glory Mary, Glory Mary. Te tenías fichado, tú varás. <ríe> Mírate, ya soy un hueso te va a encontrarte. Si veo a por ti, ¿vale? Mira. Ve aquí. aquí no de atrás ah, no, de esta planta. Pero todo apagado, ¿eh? Si no te pilla. Claro, como no hemos tomado la patilla, ahora no sale. ¿Dónde estás? ¡Oh, tía, El nombre, ¿cómo era el nombre? Tío, acabo de ver. fantasma anda por, por la cámara de colega, me Tío, un susto. <risa> Pero en verde lo he visto siempre. Te voy a mirar el no nombre. Y el nombre anda, ¿y más dice Eres y aquí, Eddie. Con el. Esto sigue sudando, esto, esto, esto ¿sabes? Lisa Robinson. Lisa Robinson, ¿dónde estás? Me escuché. Ya le he pillado la foto. ¿Me ha pillado? Sí, ya le he pillado. Ahí, hace puñata. A ver, si, a ver si usa luego la parabólica, que te va a Es que poner un huevo la parabólica, ¿sabes? Espérate, que ponga... Que una no, no, espérate, espérate Ya dale no, La parabólica es un puntazo, tío Porque te habla por ahí, ¿sabes? Estaba en fácil, joder.